Miguel, Luis Enrique, con mucho cariño de hermano, les quiero decir unas palabras, un cuento. Un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y en eso pasaba un avión en el cielo y le dijo el papá, ¿de qué tamaño es ese avión? Uy, pues está chiquitito. Se lo llevó al aeropuerto y le mostró un avión de cerquita. Y le dijo, ¿de qué tamaño es un avión? ¡Papá, es enorme! Pues así es con Dios. Si te acercas, es muy grande. Miguel, gracias, gracias, gracias por acercarte a cada uno de nosotros. Nos decías la otra noche que el fruto más grande que te queda de estos seis años es que te sientes hermano nuestro. Y así te siento yo y sé que muchos te sentimos Lers, pues que puedas estar así de cercano con la fuerza ¿verdad? la ternura de la tierra la flexibilidad libertad del viento con la transparencia y la canción del agua y con el calor de tu escucha y tu hermandad construida a lo largo de las años cuenta conmigo Lers. Gracias, Miguel. Mi muy querido Mike, antes que nada, unas palabras de agradecimiento. Agradecerte la gran preocupación que, estuviste, que tuviste por cada uno de los hermanos. Muchísimas gracias por tu interés en cuidarnos como hermanos. Muchísimas gracias por tu preocupación, porque la provincia siguiera caminando según los proyectos que se habían planteado desde el decimonoveno capítulo Provincial. Muchísimas gracias sobre todo por tu ser hermano, gracias por tu cercanía, gracias por tu aceptación y gracias porque confiabas en cada uno de tus hermanos. Que el Dios de la vida te bendiga en tu proyecto nuevo. Canasí te está esperando porque necesita hermanos como tú. Muchas gracias Mike, te queremos mucho. Mi muy querido flaco, no me queda sino darte la más cordial bienvenida a esta gran tarea que hemos puesto en tus manos, que nos acompañes a lo largo de estos años como hermano provincial. Muchísimas, muchísimas gracias por decir sí. Gracias por aceptar este gran reto. Pero sobre todo, que no se te olvide que confías en cada uno de los hermanos que formamos parte de esta provincia. Cuenta conmigo, aquí estamos para acompañarte. Ánimo, Miller, todo te va a ir muy bien. Te queremos mucho. Bienvenido a la provincia. Yo quiero darte las gracias Mike por tu cercanía, por ser hermano con nosotros, porque a través de tu autoridad no diste muestras de control sino diste muestras de, de ser un hermano, de dar un servicio a toda la provincia que Dios premie que Dios te fortalezca en la nueva misión que se te ha encomendado gracias por ser hermano Pues Luis Enrique a través de todos estos años has dado muestras de tu entrega, de tu sencillez al servicio de la misión que se te ha encomendado. Gracias por ser un hermano, gracias por estar dispuesto a servir a la provincia, gracias porque a través del de regalo que hoy nos ofreciste, nos das muestra de que la presencia de María va a estar entre todos nosotros. Que Dios te dé su gracia, que Dios te dé sabiduría para encaminar a la provincia por la voluntad de Dios. Felicidades.